¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí en Chetumal TV, en Chetumal, Quintana Roo, en la última frontera o el inicio de México, no sé. El inicio, aquí primero el amanece. Inicio. Aquí primero amanece, ¿verdad? Así. Ah, sí. Pero también aclaro. en la última frontera porque tenemos frontera en Chiapas y en, y en Oaxaca, pero... Donde sale el sol es donde primero Así sucede es. todo. Ese es Quintana Roo. <ríe> es, ay, sonó a himno, ¿no? Sonó himno. <ríe> sonó poético el asunto, pero es verdad. Mi amigo Luis es Sí, sí, sí. Esta es Mesa Política. Mesa Política tribalín. Ya usted si logró ver el, el promocional sabrá por qué es tribalín, ¿no? O sea, derivado a una campaña política que, que trascendieron Rosario Ortiz Yaladaqui y Luis García Silva, una como titular y otro como suplente. Y les decían duvalín por el color de la piel. <risa> y entonces, bueno, para no hacer eh, un mal tercio sino un buen tercio, entramos entre yo como fresa, <ríe> hacer el tribalín. El chico fresa. Eh, hablando del duvalín ese que sacó tres horas ¿no? dijimos pues, pues bueno, si el programa va a ser divertido y va a ser de anécdotas, que es precisamente de lo que se trata, este programa vamos a hacerlo de anécdotas, de anécdotas obviamente que, que tienen que ver con el acontecer político, personal de cada quien, y pues lo vamos a hacer lo más divertido posible, ¿no? digo porque Charito es muy divertida. No. yo no tanto pero, tú no tanto, pero... <risa> lo que pasa es que tú das una imagen equivocada así sí verdad que sí, sí o sea, cuando eh, te ven... yo cuando cuando tuve el trato con con Luis lo conocí bastante jovencito en su empresa emprendías sí, el, el, la computación el, la computación y todo. y todo esto este sí lo vi como muy formal él era muy formalito y me recordó siempre a un extraordinario este, amigo como es el ingeniero Luis García Suárez, que, que lo conocí, fue compañero mío en el Instituto Tecnológico de, de Chetumal. Me lo recordaste mucho a tu papá, fíjate, porque este, es, es el, eh, eres muy silva, sí, pero... Tiene más de tu mamá, físicamente. Sí, tiene, físicamente tiene, tiene de su mamá, pero eh, el, o sea la presencia, la, la expresión corporal, todo Ajá. esto... Es, de, es del ingeniero de pero luego ¿no? que me conociste mejor luego, luego que lo conocí mejor la verdad es que me cayó raquete que así como que hicimos clic esa empatía que se da entre sí. los seres humanos bueno salió y, y, y la verdad es que eh, sí se veía una gente así un, sí, sí, sí. un joven muy joven con un aspecto de madurez anticipada o de madurez ¿sí? prematura como el... <risa> Yo, yo cuando lo conocí a Luis, eh, sí lo vi muy serio, muy formal. Sí. Él es, de hecho, sí, de, de unas formas uh -huh. muy así, aristocráticas. ¡Ah, chihuahua! <risa> bueno, resulta que yo soy empresa. ¿no? Ah. Por eso dije que, que a lo mejor estaba equivocado. <risa> eres una mezcla entre fresa y avellana. Ah. <risa> Era timidón. No. Finalmente se mezcla. Uh -huh. Acuérdense, cuando hacen sí, así el duvalet, sí, se sí. revuelve todo. Y, y, y sí, lo, lo vi muy serio. Yo no soy de los que se intimidan uh -huh. ante la presencia de, de, de la gente, sea muy reacia, muy reacia, reacia o recia, muy, este, muy formal o muy informal, porque hay gente que llega con mucha eh, desfachatez, con mucha uh -huh. este, despampanante y, y, y para generarte confianza, uh -huh. pero te van a atrapar. Uh -huh. Entonces esa gente también es peligrosa. Y, y si tú te dejas guiar por esa, esa apariencia, Obviamente caes en un gran conflicto. Claro. Y, y yo lo primero que hice fue identificar a Luis. O sea, está, está insinuando Jonathan. Aguas, <risa> eh. Cuídate de las aguas mansas. <risa> <risa> Oye, pero este programa es de anécdotas. Tengo que contar ¿Hace? Una anécdota cada quien. ¿Quién empieza? Qué interesante, la verdad. <risa> pues yo creo que empiezas tú porque yo yo, yo sí, ah tú bueno ya es democracia ¿por, ¿por qué empiezas tú? porque eres un joven de anécdotas igual viene a mi mente cuando, cuando la primera vez tuvimos eh, contacto este, con Jonathan muy jovencito mucho muy jovencito y la verdad sí me llamó la atención esa, esa actitud emprendedora iba a poner su revista iba a hacernos sé, tanta cosa no, con, con mucho ímpetu la verdad es que sí, ha sido un hombre exitoso. Me da mucho gusto y por eso yo te he dado la oportunidad de que nos platiques una anécdota <risa> que nos, nos enseñe este, esta rama que yo, la verdad, respeto mucho, pero nunca he dominado, que es la comunicación. No lo sabes, periodismo. lo vas a descubrir ahora, ¿verdad? Ajá. La no, verdad es que no lo has hecho, pero lo vas a hacer. Es la primera vez que incursiono en, una, en un programa de estos. La verdad me gusta. Pero, pero está difícil, ¿eh? Sí. Yo antes que La nada, de quiero bien. obviamente agradecerle, primero que nada a las damas, a Rosario Chincelada aquí, por permitirme que se haga el programa en tu casa. Número uno. La Número, dos, uh -huh. Número claro. dos, porque lo platicamos dos, tres veces, Luis, y digo, no va a querer. No va a querer. Y, y le dije, bueno, pues no, no perdemos nada con invitarlo. Yo no sé ¿no? por qué quise, fíjate. Pues porque, a lo a lo mejor... porque nos quieres a lo mejor. <risa> eh, es, hay mucha empatía, sí. Y a lo mejor un poco porque estoy en una etapa de, de, de relax, así. Como que, como que estoy adaptándome a este proceso de, de. ¿Y ahora qué sigue, no? Claro. Porque aunque estoy eh, entradita en años, sí, ahora qué sigue, de todas maneras. La inquietud, el, el, el o sea, hay tiempo suficiente, afortunadamente, ¿no? Mira, eres una mujer con trayectoria política, con historia. ¿eh? En, en la historia de Quintana Roo valga la, la expresión, yo creo que es momento de que lo compartas. Con mucho gusto. A lo mejor al principio con un poquito de temor, por, porque pues, obviamente eres una mujer institucional, pero solita te vas a insultar soltando. Claro. sea, pues ¿no es qué? normal, ¿verdad Luis? Ahora, obviamente gracias a Luis García Silva, porque fue, sí, creo que fue el primero o de los primeros, digo para no errarla, al que le conté que me venía Chetumal, que iba a fundar Chetumal TV... Que quería hacer una mesa política, bueno, varias mesas políticas, y, y de alguna forma u otra, él fue a mi casa el año pasado, estuvo allá en Cancún. Y nuestra amistad ha sido muy. Le, lo voy a llamar así muy espontánea, ¿no? Natural. Ajá, ah, natural, sí. espontánea. Y no con un motivo de un compromiso o algo sí. en el particular. Son las mejores amistades, así. Sí, así. Así, así tal personas. cual. O sea, digo, se sucedió contigo también, pero eh, de alguna manera yo te busqué en ese momento por, por una cuestión política. Pero, sí. pero al final de cuentas, también así se ha dado lo demás. Es decir, después de ese acercamiento político nuestra afinidad se ha dado precisamente de manera natural gracias. entonces con Luis se dio así, le platiqué el proyecto y me dijo siempre, yo te ayudo ¿y por qué dudaban que yo aceptara? porque eres muy institucional entonces en este ámbito hay que hablar pero soy institucional cuando debo de ser institucional, ahorita que no tengo ningún compromiso más que con Quintana Roo la verdad entonces vas a contar la anécdota que te pedí Todas las anécdotas, todas las anécdotas que tú quieres que puedo platicar. De verdad, porque afortunadamente te digo eh, varias anécdotas. Entonces, sí, adelante, no, no. Con anécdota. Voy a contarle. Gracias, de verdad, Luis. También, adelante. Yo, por, por esta gran oportunidad que tengo. Yo creo que si yo los hubiera escogido para hacer un programa como este, este a lo mejor no hubiera pensado en ustedes. Es, es de lo que hablamos, de esa espontaneidad, esa naturalidad. De pronto. Le comentaba la otra vez a, a mi socia Verónica Núñez, le, le decía cómo se van dando las cosas. O sea, yo busqué a Luis para hacer una mesa política obviamente seria, sin reírse, hablando así como con temas este, muy informales y todo. Y, y de pronto se van encajando nuestra personalidad, porque somos así, somos alegres, nos gusta reír, nos gusta cotorrear, nos gusta llevar la jiribilla a, a los temas serios también. Y, y aquí estamos. No habíamos pensado que fuera en tu casa... Fíjate. Y, y nos invitaste Eso a desayunar no. para ponernos de acuerdo y, Eso no, no, y después ya te comprometimos. Que... Adelante, están en su casa y es un, de verdad es, tengo mucho una satisfacción enorme de, de tener la, claro. la, la relación, pero sobre todo la amistad con ustedes, no porque Así para es. mí son mis amigos más que en Así este es. momento una, una, una mesa política. Los considero mis amigos. Gracias Muchas por estar gracias. Así. Y quiero decirles eh, que es muy importante subrayar este punto. ¿no? Las anécdotas se contaremos cada quien, pues es responsabilidad de cada quien. Claro. En mi caso, yo espero que también el de ustedes, son Ajá. hechos reales. Matizados, obviamente, para no herir susceptibilidades en algunos casos que no nos interesa ni dañar a nadie, ni señalar a nadie de ninguna índole. Esto es un ejercicio periodístico para ayudarle a las nuevas generaciones a conocer cosas que a lo mejor en algún momento van a volver a hacer noticia, a lo mejor en algún momento van a escuchar y van a decir, a ver, yo ya lo había escuchado esto y lo escuché de esta manera y ahora la prensa me lo presenta de esta, de esta otra forma o los políticos de, del futuro nos presentan de esta forma pero yo ya lo había escuchado así o lo buscas en internet y dices acá ese es el propósito de contar anécdotas. No es para lastimar a nadie, no es para como se dice en el argot político para golpear a nadie, sino por, para extrañar a nadie. O para exhibir a nadie en lo absoluto, ¿no? A mí me pasó y fue real. Cuando yo empecé en Contrapunto, que por cierto este 8 de abril de 2023 cumpliremos 21 años ya. Uy, fíjate. El próximo sábado 28, de 8 de abril uh -huh. cumplimos 21 años de que fundé contra, Grupo Contrapunto, que ahora es Contrapunto Noticias, Cancún Channel y Chetumal TV. Eh, cuando, cuando yo inicié, obviamente yo no sabía hacer revista, yo era un columnista muy inquieto, que me, me gustaba escribir de manera muy, muy aguda. Era novato y por supuesto que tuve mil errores. ¿no? En el 2002 decidí fundar Grupo Contrapunto y lo hice primero como la revista que era un semanario de nombre Contrapunto. El tema de, del gobierno en aquel entonces donde estaba gobernando Joaquín Hendrix Díaz, pues era un gobierno que considerábamos en algún momento frívolo, ¿no? Y recuerdo muy bien que el, en el segundo o tercer número... Eh, el ¿Por entonces, qué frívolo? <ríe> sí, porque decían una cosa, hacían otra, dejaban hacer, dejaban pasar... Y, y, y presentaban eh, a, ante los boletines, o sea, los boletines que sacaban, presentaban un gobierno ocupado y preocupado. Pongo, por ejemplo, eh, una, una edición que es la que yo a contar en este momento precisamente. Recuerdo una gira de, de Joaquín Henrys Díaz en, los, en las casas de la región 91 en Cancún. Él va, se reúne con los vecinos y les promete que va a solucionar el problema. Resulta ser que esas casas que construyó el excuñado de Carlos Salinas de Gortar y Luis Llanes de la Barrera, pues se cometió un fraude a los que la, las adquirieron en ese momento. Querían eh, denunciar ante la Procuraduría, ¿y quién era el procurador? Joaquín Hendrix Díaz. Y en contubernio con Luis Llanes de la Barrera, que obviamente pues, era el todopoderoso en ese entonces, eh, no les permitieron denunciar, no poder poner su denuncia. Los mandaban a la Profeco. Y Ajá. en la Profeco, obviamente, no, es un tema que no trasciende. Ajá. ¿Qué sucede? Que a la postre de ese conflicto lo hacen diputado federal. Ajá. Y luego se hace gobernador, que es cuando se reúne con estos colonos. Y yo saco en portada pues que, que era una farsa. No recuerdo el título exactamente. Entonces, bueno, ese tipo de temas yo los iba tocando y, y, y eso le parecía al gobernador pues como que irreverente, ¿no? Los medios de comunicación actuaban muy pasivos porque tenían la, en su gran mayoría convenios, que es válido, y, y pues de pronto surge una revista que además pensaban primero que era de Chacho porque tenía el color verde y Chacho acababa de ganar la presidencia de, de, de Benito Juárez de Cancún con el Partido Verde. Y pensaban que era de chacho, entonces, ¿qué sucede? Que me manda a llamar con primero con Pepe del Valle, que en paz descanse, que era el director de gobernación, de gobernación sí. eh, con Joaquín Andrés Díaz. Pepe yo lo veía siempre en el café de la Nadia, ahí en la avenida nadie atrás del ayuntamiento de Cancún. Y yo le dije, Pepe, ya le he publicado muchas cosas este, contra el, el gobernador, eh, yo me veía muy mal si hago un convenio y pues ¿qué, qué me voy a sentar a decir? o sea, ¿para qué me quiere ver? No? y lo dejó pasar entonces un día una tarde noche, recuerdo, me habla eh, mi amigo Isaac Reza y dice, oye ¿qué pasó? Este, ¿qué haces? No, pues, aquí estoy en, en la casa, en, la, en su casa y tenía yo la redacción y ahí me ponía yo a escribir y me va a ver y me dice, mira negrito. Este, y me dice, mira Negrito este, el gobernador quiere hablar contigo. Ya me, me dijo Pepe que, que ya le dijiste que no. Y no, te, no pierdes nada con ir a verlo. Pues escucharlo, o sea, ¿qué es lo que quiere? ¿no? Y le dije, pero, lo mismo que le dije a Pepe, ¿no? Y me dice, échame la mano, ve a verlo. Yo supongo que, que a él también, pues obviamente, tenía un tema ahí con el gobernador y pues de alguna manera le iba a ayudar que yo aceptara, ¿no? Fui... Me citó en el Oasis América, lo que es ahorita el Oasis Smart, ahí en la avenida Tulum, en Cancún. Llegué muy educado. el Joaquín Gendi siempre es de formas muy educadas, muy, muy bien este, portadas. <coughs> eh, me siento y, señor gobernador, aquí estoy. No, no, no, no me digas, señor gobernador, dime hermano. Este, ah, bueno, pues si vamos a hablar como hermanos, pues, pues ahora el entro, ¿no? <coughs> y me dice, este... Recibo tus saludos cada semana porque era semanario en la revista, no, sí, sí, sí, pues se refería. Mira, mira qué elegante la, para hacer no, la, la no, referencia. No, no, no, no, no, no, no, le reclamo tus golpeteos. No, Así, ajá, saludos. Tu saludos. <risa> Recibo tus saludos cada semana me decía y yo obviamente yo me sonreí. Otro gobernador te hubiera pegado un golpe. Yo, bueno, de, de los demás atrás sí. sí, yo creo que sí ¿no? Este, o me hubiera mandado al grupo de, los, ciudad, ocho, a grupo de los ocho grupo de los ocho o algo así <ríe> hubiera tenido que salir a lo mejor en, en, en la cajuela de un auto ¿no? entonces eh, le digo Gober, yo no, no, dije este, mi hermano yo estoy haciendo mi trabajo Ajá. si te das cuenta, yo no me he acercado a una gira a pedirte nada Ajá. Nada, absolutamente nada. Yo estoy haciendo mi trabajo y la verdad es que, que era un esfuerzo muy, muy, muy, muy grande. Uh -huh. Yo escribía, yo repartía la revista, yo hacía todo. Y él lo sabía. Entonces me dice, Jonathan, vamos a suponer que hacemos un convenio. Tú harías lo mismo que Pepe Gómez. Uh -huh. Pepe Gómez el dueño del Keki, ¿no? Y dije, ah, chinga, pues, ¿qué, ¿qué hizo Pepe o qué? Resulta que Pepe Gómez había emprendido una campaña desde meses atrás contra Juan Ignacio García Salvidea, Chacho, el presidente municipal de Cancún, donde ponía en portada, aguanten cancunense, ya falta tantos días para que se vaya. cabrón. un, de, un de agresivo, Ajá. ¿no? Exactamente. <risa> y eh, justamente un par de días atrás, me imagino, no recuerdo muy bien, Hendrix había hecho tregua con Chacho, que supieron, o sea, saben que siempre hubo una, una confrontación política entre ellos dos, y sentó a Pepe Gómez con Chacho, se arreglaron, llegaron a un buen convenio, y entonces ya no salía importada eso, pero no solo eso, sino que ahora Chacho, el presidente más chingón de Quintana Roo, ¿no? En portada, y Pepe Gómez, pues obviamente, de, de un día para de otro. De un día, no, sí, claro. Es de un día para otro. 180 pero, pero terrible, ¿no? Y, y yo me sonreí cuando él me... Porque él me lo, me lo narra así. Y le digo, no, mi hermano, la verdad es que yo no haría eso. Eh, para empezar, pues yo no vine aquí por un convenio. Yo vine porque mi amigo, Isaac Reza, me pidió que yo viniera a verte y pepe del Valle. Pero, este, pero no vengo con la intención de un convenio. Pero te voy a decir una cosa, yo sí creo en el equilibrio y eso te puedo, desde ahorita, te lo puedo garantizar. El contrapunto va a ser equilibrado. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo crítico, agudo. Reconozco que en algún momento me he excedido, pero ha sido, y se lo dije tal cual, ha sido por mi novatez. Yo no sabía hacer revista, yo, yo de alguna manera estaba incursionando en el periodismo, llevaba dos o tres años apenas este, en el periodismo, conociendo las reglas, la ética, la forma, y, y evidentemente cometía algunos excesos, ¿no? Pero esos excesos no significa que haya dicho mentiras, sino que los excesos están basados en que no, no, bus, no buscaba la manera, o no tenía las formas de cómo decirlo, y, y pues obviamente... Era muy frontal. Era muy frontal, muy rudo, muy sí. agudo, y, y eso, eso lastimaba, obviamente, al gobernante de <risa> turno. Y, y en eso quedamos. Le dije, no, o sea yo no puedo ser como P. Gómez, pero te prometo que va a ser equilibrado el asunto. Nos dimos un abrazo y ahí quedó. A partir de ahí, la línea editorial obviamente fue más equilibrada y, y colorín colorado la anécdota es que, se ha acabado. Que ahorita que te, que te oigo hablar de, de, de esa anécdota, este, me doy cuenta que somos caminos muy, muy diferentes. Es decir, ustedes en la búsqueda de la información para, para, para todos los ciudadanos y nosotros en la búsqueda del servicio. Claro. Entonces, eh, eh, las anécdotas, te felicito porque este es un... un, un Pero una cosa no un puede programa. existir sin Ajá. la otra. Sí, por supuesto. Pero es necesario. Por, eso, por sí. eso te estoy diciendo que esta, esta coincidencia sí, claro. de, de, de intercambio de experiencias de anécdotas que suceden durante el, el trayecto de tu, de tu carrera, en este caso con nosotros, política, tu empresarial y política, tú en el renglón de, de información. O sea, eh, me parece interesante, porque todos tenemos un punto de vista respecto a nuestras, nuestras claro. propias experiencias. Pero es, es de verdad, eh, me llama mucho la atención la eso, ¿no? <risa> porque eh, yo tengo una anécdota con un compañero de, de, de ustedes, de prensa, que ahí sí, discúlpenme la posibilidad no, no, de, adelante, de, de mencionar nombres, pero eh, fue una anécdota pero interesante... Pero puedes dar señales, ¿no?, para que... Interesante en el sentido de que... No, no recuerdo si fue la presidencia municipal o si fue alguna, eh, algún encargo en, la, en alguna secretaría o qué de, de, de todo lo que he caminado en el ejercicio político... Pero había un compañero de medios de comunicación que era así como tiro por viaje, ¿no? A cada rato, acá, todos los días, hace que Rosario Ortiz es una no sé qué, no trabaja, eh, eh, le eh, comparte su responsabilidad con sus, con sus parientes, ya sabes, todo lo que se utiliza en estos asuntos, ¿no? Y mi hermano Efraín, que más descansa, decía, Charo, resuelve esto, ¿no? Claro. Y le digo, ¿cómo por qué? En la medida en que yo trate de resolver lo que se piensa de mí, en esa medida pierdo tiempo de la responsabilidad que tengo. Es decir, no voy a... Te desenfocas. No, así es. No, no, no. Finalmente, o sea, se aceptan críticas porque, porque estamos en eso y la verdad es que es, es, es de gente madura aceptar las críticas. Eh, sin embargo, ya cuando son diatribas, cuando son eh, injusticias, mentiras, es cuando dices, ¿sabes qué? Cánzate. Cánzate, porque yo no reacciono eh, a periódicos. Entonces, no soy mosca porque me maten a periódicos, ¿no? Entonces, eh, así estuvo. Y la verdad, la verdad, al cabo del tiempo, me encuentro un amigo y me dice, no, a, a este amigo, porque ha sido mi amigo siempre, y me dice, no, ya entendí que tú no entiendes a periódicas. Pues no, no. ¿Por qué? Porque te quita mucho tiempo cuando, cuando, es, cuando no es una crítica que te ayude a seguir construyendo. Claro. No, no, no. Entonces, este, hoy somos grandes amigos, pero a lo que me refiero es... ¿Pero eh, lo confrontaste eh? alguna vez a él? Sí, por supuesto. No. Sí, por supuesto, en, en muy buenos términos, porque, vaya, mi actitud siempre ha sido conciliadora, ¿no? Entonces no no digo no es pleito ni me enoja porque es otra cosa no me molesta que me critiquen al contrario Oye, pero primero te pidió dinero y no no no no hubo un mecanismo de, de dinero pero yo entendí que claro los... yo quería que tú le llamaras y hoy claro, no y yo así no no no, no respondo no no reacciono no. Y, y en la época en que yo trabajé eh, no existían convenios ¿En dónde? ¿En el Congreso o en dónde? En la presidencia municipal. No ah, existían convenios. Entre Entonces, en esa época la presidencia municipal, los medios no habían convenios. No, no, no, no había, pero, no, no, pero, o sea, no había convenios oficiales, pero sí habían no, arreglos. No, no, como todo era un mismo partido quien lo manejaba, era el sí, gobierno ajá, del Estado. Ajá. Sí, pero los Digo, yo, yo conozco más o menos. O sea, eso. El, el, el, el convenio del Estado cobijaba hasta sus presidentes municipales. Sí. Eso no, es, de con hecho. Todo respeto a ustedes, creo más en el convenio sincero de acuerdo, de respeto, de oye, golpéame si te parece que no estoy haciendo las cosas bien. No, y, da tu, y da tus puntos de vista. Pero no me golpees nada más por golpear. Ah, no, no claro, por supuesto. No, pero lo, lo, ¿no? Que, lo que yo decía es que no había convenios oficiales, como bien dice Luis, el no, gobierno del no Estado era no el que no todo, pero sí había acuerdos de, de, de algún tipo de interés a eso me no, no todos eran económicos a eso me refiero yo sí, siempre claro. dije si tengo la oportunidad ¿sí? respeto mucho la información que manejan quienes se dedican a este a esta profesión este interesante y de respeto verdad este bueno hay que hay que atenderlos hay que sí. tratarlos bien pero no, no, no, no con compromiso de, oye, te pago para que no me pegues. No, claro, no. Eso sí, no lo soporto, no lo he soportado. Claro. Es decir, no, no. Yo te voy a pagar porque estás ofreciendo un servicio interesante para, de información a la población, etc. Pero para que no me golpees para... para... Cuando estás diciendo mentiras. ¿verdad? Cuando estás diciendo mentiras, no. Claro. Entonces, Vaya como en política, con periodismo, con todo, existe la palabra mágica, que es respeto y ética. Así Adicional, es. ¿no? No. Y, y, y aunque tú digas que soy, he sido una mujer institucional, más que institucional es de... No lo digo yo, lo dice la ciencia. Ah, la ciencia. No, más que institucionalidad ha sido respeto para quienes te dan oportunidad en el medio para llegar a donde vas es decir nadie llega solo al menos en el ejercicio político nadie llega solo siempre tienes a alguien que comparte contigo aspiraciones que comparte contigo proyectos que comparte contigo experiencias y bueno le entras ¿no? pero pero nadie nadie al menos en política nadie avanza esa es una importante sí, no sé cualidad que tienes sí, sí. El síndrome de un uh -huh. político, de los malos, Ajá. es decir, yo, yo, ah, yo. Ah, sí. Y no, yo formé parte de un equipo, claro yo formé parte de un grupo de gentes que entre todos se obtuvo esto, se logró esto. Eso es muy importante porque coincido totalmente con Rosario, ¿no? O sea, claro. Eso de que yo hice, eso no existe Así en, es. en, sí. en el ejercicio público. Eh, Nunca nunca he, he practicado el yoyismo, la verdad sí. es que no, no. Pero, ¿Y solo te pasó con un periodista o han sido con otros más? también Fíjate que anécdotas con periodistas han sido sumamente interesantes, pero en función de una relación amistosa. Es decir, no, no de, de, de, de procesos como el que les platiqué. Esa ha sido mi única experiencia, ¿no? Hay periodistas con los que, con los que tienes eh, cierta empatía eh, y hay periodistas con los que no, no, se da, no, no, no, claro. no, no, sí, no hay claro, cercanía, claro. no hay nada, como en todo, como en toda relación humana, ¿no? Sí, claro, claro. Como en toda relación humana. Así es. Luton. Bueno, este, yo creo que una, una anécdota este, importante que, que me siempre, nunca se me va a olvidar es como, como incursioné de manera cir tan circunstancial en la política. Este, si eres empresario, qué gusto. Desde, <risa> los, desde los seis años tengo una actividad de, de, llámale empresarial, aunque sea de una manera infantil, uh -huh. y esta no tengo que aclarar, no era por un tema de necesidad, sino era más por un tema de... de de que yo me crecí muy cerca de mi abuela materna. Uh -huh. Y entonces ella era una mujer muy luchona, que crecía sus hijos sola. Este, comerciante. Pues se separó comerciante, consta, sí. pero tuvo la, el primer salón de belleza, la primera fábrica de piñatas, la primera pastelería en Chatumal, muchas la cosas La primera de esas. tienda de novia. Pues, sí, entonces eh, eso, y yo al estar tan, en mi niñez tan cerca de ella, hizo que, pues de manera natural se me fueran dando ese tipo de cosas Desde los seis años hago algo por esa razón, no porque, no porque lo necesitara yo hacer, ¿no? Y este... Pero al mismo tiempo, esa cercanía con mi abuela era también porque había cierta lejanía con mi madre. Mi madre incursionaba en la política desde muy corta edad. Claro. Entonces, así como me gustaba lo, lo, lo empresarial, detestaba yo lo político. Porque cuando yo era un, un infante, un niño, en los setentas, la política para la mujer era muy injusta. No tiene nada que ver con lo que es ahora. Okay. Era misógena, era, eran mil cosas, claro, ¿no? Claro. O sea, para que una mujer sabría que había la política era muy complicado. Entonces pues Yo veía a mi mamá llorar, yo la veía sufrir. Y entonces eso me entró desde muy temprana edad. Yo, yo puedo hacer cualquier cosa en mi vida, menos dedicarme a la política. Así fui creciendo. Y por el otro lado, mucha independencia y mucha eh, solvencia personal. Yo no, yo, yo no supe ni en la preparatoria ni en la primaria pedirle a mis papás dinero para libros o para uniformes, porque yo tenía una actividad que me permitía posteármela por sí mismo. No solamente útiles y uniformes, sino también algún videojuego, algún gusto, ¿no? Entonces, este, así fue como fui creciendo. En el 2000, yo era presidente de Coparmex. En, en, en Chetumal, y, este, y en ese momento se desata, veníamos de una devaluación muy fuerte en México, que fue en 95, 96, se estaba creando la zona libre de Belice, y había un movimiento muy fuerte de líderes empresariales en Chetumal para hacer entrar en razón al gobierno federal y al gobierno del estado de que hicieran algo porque Chetumal económicamente se estaba muriendo. ¿ok?, entonces, no, no, no. Este, habían personas en ese momento, las que recuerdo rápidamente, un Víctor Zapata en el CCE, un Freddy Gamboa en la Canaco, eh, bueno, éramos una, Canacintra, éramos una serie de actores, yo estaba en Coparmex, y, este, y, y pues éramos críticos hacia el gobierno federal y hacia el gobierno estatal. Eh, en ese momento, en ese entonces, el gobierno estatal era, era Cedillo el presidente y en el gobierno del Estado estaba Joaquín Génez iniciaba su administración. Entonces, este, cada uno de nosotros tenía un estilo de cómo criticar y cómo proponer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en una reunión, eh, perdón, yo había tenido una empresa en Estados Unidos, había yo tenido una empresa en la zona libre, entonces eso me había dado una, una experiencia muy, muy importante de manera empírica en comercio exterior. Entonces, cuando había que hablar de comercio exterior, yo me sí, la sabía sí, de todas. Claro. ¿no? Entonces, este, agarraba y, y, y bueno, también mis compañeros tenían una opinión importante, pero no tan analítica en materia de tecnicismos, ¿no? Del artículo fulano, del reglamento. Y, y Hendrix fulano. iniciaba su gobierno. Hendrix. Uh -huh. Tenía como un año de su gobierno. ¿okay? Él entró en el 99. 99. Sí, y, y más o menos el 5 sí, de abril del 99. Ajá, primer año. Entonces, este, agarro y digo... Eh, eh, casi en todas las reuniones, cuando, cuando se salía de la retórica y entraba ya a lo, a lo técnico, a lo, a, lo, a, lo, a lo que se necesitaba, pues era yo el que llevaba la, la, la, este, la voz, todos ellos me tenían la confianza, o sea, mis compañeros este, líderes empresariales en mí, para que yo expusiera la parte técnica. La cuestión es que ya estaba muy caliente el ánimo y el gobernador consigue que venga un subsecretario de la Secretaría de Economía Federal a tener una reunión con todos nosotros. Uh -huh. Y fue en el Salón Latinoamericano, uh -huh. del de, de Teatro uh -huh. Constituyente, según la Constituyente. Uh -huh. Y entonces, ese, eh, se llamaba Latinoamericano, ¿verdad? Del lado del o Salón Constituyentes del 74. Es, es, ahorita es el sí. Constituyente del o 74. es el pero son, es de Latinoamericanos. Latinoamericanos. sí empezó. como Latinoamericano. La cuestión es de que se lleva a cabo la reunión ahí. Y, este, y en el presidium había una serie de actores dirigidos principalmente por el subsecretario de Economía Federal y por el gobernador. Y, este, y ya nosotros, los líderes empresariales, nos habíamos puesto de acuerdo de qué iba a decir cada quien. Pero como yo era el que más manejaba ese tema, en casi todas las reuniones era el que, el, el que más tiempo paraba Entonces decidimos hacerlo más equilibrado. Entonces decimos, otra persona va a decir esto, otra otra. Pero esa persona me decía, Luis, es que tú mejor expones ese tema. Y digo, no, mira, te voy, te voy a explicar cómo va, va, va, va, va. La cuestión es que ya en el, pro, en, el, en el desarrollo de la reunión, se va parando uno a uno primero el, el presidente del consejo coordinador dice, es que esto está pasando y necesitamos esto, esto y el otro. Y así va. Y llega el momento en que la parte técnica les pone a otro compañero de, de, de otra cámara empresarial presidente de otra cámara y este y empieza a exponerle al, al subsecretario y este viejo barrón ahora escuchan y el subsecretario a la mitad eh, mi compañero em, empresario lo interrumpe y le dice sabe que ya no lo quiero seguir escuchando no. usted, usted está mal porque el artículo fulano dice esto, esto, esto, esto y el otro, y lo que usted dice no corresponde a esto, esto y aquello. Y ves a, a, a, a este líder empresarial, cómo me voltea a ver, <risa> esto no estaba entre, entre el guión, Luis, sálvame, ¿qué o no? ¿Sí? No, pues entonces ya todos me voltean a ver y me dicen, pues párate. Y me paro y le digo, no señor subsecretario, el que está mal es usted. Porque la regla fulana fulana dice esto, esto, esto y el otro, y se lo puedo demostrar de esta y esta y esta forma, y en la práctica sucede esto, esto y el otro, y el tipo se empieza a poner rojo, molesto, se vio expuesto, y Joaquín Hendricks, que era un político poco expresivo difícilmente le notabas cortaban sí, pues, estaba muriendo de la risa yo o sea, pensé, no podía contener. decir que se puso blanco no <risa> no no no no no, no o sea se estaba haciendo un esfuerzo ha sí. sí estaba no haciendo... porque o sea yo ¿sí no coincidía se puso rojo no, no. y Y Joaquín Genes? no Génez, no no, no yo Pero creo no. que lo pensaste no no no <risa> Estaba... Lo veías sí, Con como todo se... respeto, licenciado Hendrix. No. <risa> se estaba esforzando por no reírse. Okay, sí, claro. Porque dice, mire, este chamaco de 30 años sí, sí. Al, al subsecretario se lo está aquí este, exhibiendo, ¿no? Sí, sí. La cuestión es que eh, eh, ya no sabía qué contestar el subsecretario con su tacto de Joaquín Hendrix. Agarra, sí. agarra, y dice, secretario, no se preocupe, señores empresarios, miren, estas reuniones es la primera de varias, vamos a ver qué podemos hacer, todo esto, bla, bla, bla. Le bajó el, el, el, el tono atención, que había claro. la baja, le enfría y muy bien, perfecto, con permiso nos vamos. Y agarra a Joaquín Hendrix y le dice a su chofer, una suburban, le dice, yo voy a manejar. Todos estábamos juntos saliendo del, del salón y le dice al subsecretario, acompáñame. Y se sube el subsecretario en el lugar del copiloto. Claro. Y entonces hace así la mirada y dice, Luis, acompáñanos. Oh, Toma. Ahí voy y me subo atrás, en, en el sillón del medio de la suburba. <risa> y ahí se va a pasar al bulevar Y el subsecretario callaba. Y le dice, se, se llama Israel, y, y, le dice, y le dice, el, este, el gobernador, el que Joaquín, le dice, mire Israel, este, yo quisiera que escucharas a Luis. Yo nunca había tratado a Joaquín, le uh -huh. dice, nunca, nunca, nunca. nunca. Y ya, pero él se refería a De Luis, ¿no? Pues, no pero pues, además yo creo que tenía antecedentes tuyos. No, por su, No, pues sí, ya me había escuchado, claro. como dices tú, saludarlo varias veces, ¿no? <risa> saludarlo varias veces, como me lo dijo él a mí. Bueno, muy en mi estilo. Claro. Es diferente a lo mejor, pero pero a fin de cuentas un saludo, ¿no? Entonces agarro y, este, y me sube y me dice, por favor, escúchelo. Y yo creo que entendí. Y entonces le dije, señor licenciado. Fíjese que esto, esto y el otro. ¿Y cómo se puede solucionar? Me dice el, el subsecretario. Digo, mire, si deja que los importadores de Quintana Roo no tengan que cumplir con ninguna norma oficial, específicamente los de Chetumal, para la importación de productos que por precio unitario del producto, por ejemplo, esta tasa, sí. tenga un valor menor a los 100 dólares, con eso se, se resuelve mucho. Lo voy a analizar, lo voy a ver y ahí les contesto. A los tres meses viene la instrucción de sorpresa que ya estaba solucionado y todos los importadores de Chetumal y de Quintana Roo podían importar si el valor del artículo no rebasaba tal precio sin cumplir con requisitos no arancelarios, claro que era la norma oficial mexicana. Sí, los aranceles son los más pesados. Sí, sí. Para el no, exportador. no, los aranceles, no, no hay aranceles, somos tratados de libre comercio en ah, todo no, el, sí, el mundo. Sí, sí. Entonces, ah, sí, el sí. problema era el trámite, no el pago, porque no existían ah, ya okay. pagos. Que eso es un tema. Como siempre, ¿no? lo engorroso de Sí, lo engorroso es eso. el trámite y eso es las normas. Estoy entrando a tecnicismos que a lo mejor el auditorio ni No, me no, me pero me está va a entender, de... ¿no? Bueno, la cuestión es de que después de que llega la respuesta y el gobernador la da, no, ya se logró que para el, para el sector empresarial este beneficio, esto, esto y el otro. Entonces en ese, en, en ese momento, pues ya, contentos, todos, va bla, va bien. Y al poco tiempo me manda a llamar a través de alguien, Joaquín Hendrix. Y me asisto yo uh -huh. con esta persona, que era una persona muy importante de su gabinete de él. Y me dice, oye, de parte del gobernador que te quiere invitar para que participes como subsecretario. Se lo estaban diciendo uh -huh. al que había dicho que era que preferías ser astronauta a ser político. Yo dije, bueno, o sea, no respondí, estaba yo pensando Jamás. en qué área te invitaré. Subsecreta, subsecretario, subsecretario de, de, de no es político como tal. Es político, pero Mira, administrativo, política, administrativo, económico. Política. ¿Qué, qué, política practicas hasta en tu familia. Sí, claro, en pero. Todos lados pero hay política. de política a política. y sí, bueno. me acuerdo que Luis eh, sí rechazaba el ejercicio político. Un poco. No rechazar. Como eh, yo, ¿eh? ¿Eh? Y, sí. Como yo. Ajá. Y es que si se dan cuenta, no les quise interrumpir. Ajá. Todos, todos hemos participado en política hasta tuyo. Sí, hasta Ajá. El... Pero tus orígenes no son la política. Así es. No. En un no. momento de nuestras vidas. Nos tocó la oportunidad, yo hacer la circunstancia. Que... Sí, son, son cosas que se dan. Bueno, para no decirte, para acabar la anécdota, agarra y me dice... Es que me voy a Me anécdota, Le pregunto a Joaquín Hendrix ya después, que dije que sí, después contaré por qué dije que sí, ¿no? Este, digo, oiga, licenciado, ¿por qué me invitó? Si yo era de los que criticaba lo que se estaba haciendo y todo. Por dice eso. Luis... Te invité para ver si se ven los toros igual de la barrera que, de, que desde acá abajo. Eso es sabio, ¿eh? Eso me sí, lo dijo. Eso y es sabio. Y, y aprendes, porque cuando estás fuera y no tienes la experiencia en el servicio público, es muy fácil opinar. Ah, ¿por es qué es no fallo. se hace esto? ¿Por qué no se corrige aquello? Pero ya cuando estás adentro y ves lo que es, dices, eso no es sencillo. Sí, ay, es. Ay, por eso concluyo. No. Eso es sabio, ¿eh? Sí. La verdad es que mis respetos, pero es una es una. No tienes como comer una galletita. Una galleta, entra Creo que me excedí. Mientras recuerdo. No, al contrario. Mientras recuerdo en alguna ocasión. La que se excedió fue ella, pero le faltó tiempo. Oye... Porque tocó un periodista. No. No, porque lo dijo en muy corto tiempo. Bueno, les platico rápidamente esto porque me acordé de ese detalle de voy a ser político no voy a ser político, ¿no? Yo tenía cierta animadversión en el ejercicio político, porque todavía estaba descubriendo la diferencia entre grilla y política. Ajá, Es diferente. una gran diferencia, claro. ¿no? Y me acuerdo cuando, cuando era este, gobernador, el licenciado Pedro Joaquín, la verdad es que mucho se aprende ¿no? con, con los gobernadores, este, y yo tuve la oportunidad de colaborar con su hermana la señora de Joaquín Corduel que me dijo en alguna ocasión allí en casa de gobierno oye Charito y tú a ti te gusta la política le digo señor gobernador no no los golpes debajo de la mesa lo feo de la política no no, no no no no no no prefiero y era yo ya o sea yo ya estaba inmersa en el ejercicio político en el trabajo ¿no? Con Ari Joaquín, ¿verdad? Pero le digo, no, no, no, no no me gusta. ¿no? Entiendo ahora que desaproveché la oportunidad de una proyección política por parte de Pedro Joaquín cuando me preguntó eso. Es que esa pregunta tenía... Claro, claro. claro. Entonces, eh, mucho lo agradezco porque, porque a partir de que yo trabajo en DIF y demás, me hago la pregunta. Por eso te lo recordé. te con... un convenio. <risa> me hago la pregunta de eso que dices, ¿de verdad? O sea, ¿por qué decidiste el ejercicio político? Pero entonces ya sí. entra en otra anécdota de que después les platicaré. E esa reflexión en nuestras. Y te imagino que tú también debes de tener. Sí. ¿Por qué? Si yo Porque... estaba convencido de hacer otra cosa y no me gustaba la política, ¿por qué fue que, qué disparó esa? Eso? Sí. Y, y, y hay la anécdota de, en el caso muy particular, hay la anécdota de por qué me dediqué al ejercicio político. Lo dejamos para la siguiente. Lo dejamos, dejamos. para la siguiente programa. Ya nos extendimos demasiado. Sí, la verdad. Ya contamos cada quien una anécdota. Sí, así es. En la siguiente contamos otra. Uy, pero es que dejan picado a uno porque de verdad en el transcurso de la charla si sí te vas acordando, y cuando tú platicas tu anécdota, tú platicas tu anécdoto, sí te vas acordando de todas las experiencias que has vivido. Te vas a ir soltando. Y sí. Ajá, Dentro de tres o cuatro exacto. programas le vas a quitar la chamba. Y tú vas a dirigir Estoy esta a mesa. Estoy a juntar esto va, va, punto. Te va y a tocar como ahorita aquí. Y como ahorita no tengo ninguna responsabilidad más que la de ama de casa. Ay, que me sé. oiga mi familia y se vapulea. El Este, Bueno, este... Aquí. Sí. Muchas gracias de verdad, no, gracias. gracias a usted por permitirnos pues hacer esto que nos gusta hacer. Bueno, ella lo está descubriendo apenas. Yo sí, lo estoy descubriendo todavía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.